En algunas de las imágenes eh, sí que las hemos grabado nosotros y otras de las imágenes no. Porque en el caso, por ejemplo, de Mauritania eh, sí que estuvimos grabando, pero fue muy complicado. Mmm, bueno, acabamos en los calabozos, eh, pedimos permisos de tres formas diferentes, como... Ella como bióloga y oceanógrafa, yo como periodista, por otro lado, y ambos como turistas. Pedimos eh, permiso de, por tres vías y no hubo forma de conseguirlos. Entonces, eh, al final optamos por, eh, por meter eh, cámaras eh, ocultas clandestinas en, las, eh, en, las, en los cayucos, en las piraguas, para poder filmar ¿no? algunos de los planos. Otras cosas eh, sí que las hemos podido grabar nosotros, en el caso de Senegal fue más sencillo porque es un país bastante más eh, abierto y libre, eh, al final Mauritania es una, una dictadura militar que ya conocíamos, que yo ya había estado dos veces en el país eh, años atrás, que más o menos sabíamos la situación y que no nos pilló de nuevas, ¿no? pero sí que es verdad que fue bastante complejo el rodaje en ese país. ¿Por qué terminamos en los...? Pues acabamos en, en comisaría, en los calabozos de comisaría, porque eh, grabamos unas imágenes en el puerto sin tener permiso. Igual que en los puertos españoles eh, no se pueden grabar infraestructuras, pero allá eh, todavía es mucho más complicado eh, y además lo que comentaba al ser un régimen militar son mucho más estrictos. El caso es que a pesar de que teníamos un permiso de autoridad portuaria no teníamos permiso de policía en portuaria, entonces al final vino un policía, nos llevó a comisaría. Y bueno, pues eh, conseguimos salir eh, de la situación que nos hubiera supuesto un juicio y un retraso muy bestia y haber permanecido en el país más tiempo del que, del que queríamos estar. Pues salimos de la situación porque Alba tuvo la iluminación en el momento en que ya el mando nos eh, llamó a declarar pues eh, y yo tenía la cámara, una, una cámara desmontable, una cam pero semiprofesional y Alba casualmente tenía su cámara pequeñita de fotos, pues cuando nos pidió bueno, nos dijo en francés eh, eh, a, no, os, tra, os ha traído un policía ante mí porque eh, habéis hecho esto, esto es delito esto, no sé, estuvo leyendo nuestros eh, supuestos derechos, etc. y dijo, a ver, dadme la cámara que quiero ver las imágenes, entonces Alba le dio la cámara compacta y mmm, yo además había, me había dado tiempo en el trayecto desde el puerto a comisaría a cambiarle la tarjeta a la otra cámara entonces ahí conseguimos escabullernos un poquito y hacer ver que éramos turistas y, y eso fue lo que nos libró de, de quizás seis meses de preventiva.